Bienvenidas y bienvenidos a este programa eh, Sentencias Justas, Reflexiones de las y los Juzgadores Federales. Un programa que como saben está creado para que las personas juzgadoras nos acerquemos al público, eh, tengamos un factor humano para que directamente podamos compartir la historia de las resoluciones que, que se emiten tanto en forma presencial con el público que está en el auditorio como también en redes sociales. Agradecemos desde luego la idea original de este programa del señor eh, magistrado Freudian Muñoz Alvarado, el propio también director nacional de la Jufet, así como también la, co la colaboración ardua y también bastante importante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con su titular, la propia maestra, eh, Mirna García Morón. Eh, una gran eh, también trayectoria que se ha vivido en este propio programa es verificar que eh, podamos nosotros compartir las resoluciones eh, de esta naturaleza, sobre todo eh, que tengan especial trascendencia en el factor de historia jurídica que ha habido en el país y que transforman de alguna manera el sistema jurídico mexicano. Agradecemos la presencia de las personas que están en este auditorio. Les agradecemos, desde luego, su eh, colaboración por estar, desde luego, verificando eh, este panorama, que son, desde luego, bastante eh, cuestiones importantes de este tipo de sentencias. Agradecemos también la presencia de las personas que nos ven en redes sociales, en los medios de difusión, para lograr la consecución de este programa y, desde luego, también la colaboración de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy tenemos eh, una invitada de lujo, que no requiere mayor presentación, eh, la magistrada Marisol Castañeda Pérez. Le agradecemos su presencia, magistrada. Hola, Iván. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Y agradezco muchísimo la invitación a la maestra Mirna García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, al magistrado Freilán Muñoz Alvarado, director de la JUFED, y por supuesto, a ti. Muchas gracias, magistrada. Pues, ¿qué decir de nuestra invitada? La verdad es que tenemos una invitada de lujo donde eh, primeramente para dar un, un aspecto de introducción es doctora en Derecho, es eh, integrante del Comité Académico de la Escuela Judicial, eh, es incluso también candidata o fue candidata en su momento a ser consejera de la Judicatura Federal y bueno, desde luego la directora nacional de la Asociación de Juzgadoras de, del país. Entonces nos eh, enorgullece, es un honor tenerla aquí magistrada. Y pues para conocer un poquito más de ella, vamos a ver la semblanza que preparamos para ello. ¡Corre video! Magistrada Marisol Castañeda Pérez. Es doctoranda en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado. Es maestra en Derecho Constitucional por la Universidad de Barcelona y la Universidad de Guanajuato. Es maestra en Derecho Fiscal por la Universidad de León y licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Ha realizado diversos estudios de preparación, capacitación y actualización en el Instituto de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Universidad Anáhuac. Su excelente trayectoria la ha llevado a participar en el primer, segundo y tercer encuentros internacionales juzgando con perspectiva de género, organizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el cuarto encuentro nacional de coordinadores de jueces y magistrados con los consejeros de la Judicatura Federal, en el Consejo de la Judicatura Federal. En el primer encuentro nacional de magistrados de circuito y jueces de distrito, entre otros. Ha impartido diversas clases en el Instituto de la Judicatura Federal, en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, en la Casa de Cultura Jurídica de Cancún y en la Casa de la Cultura Jurídica de Chetumal. Es conferencista nacional e internacional. Ha sido coordinadora de jueces de distrito del séptimo Circuito y coordinadora regional de la Asociación Mexicana de Juzgadoras en Cancún, Quintana Roo. Es integrante del Comité Académico de la Escuela Federal de Formación Judicial y fue presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras en el periodo 2021-2022. Pues un currículum bastante impresionante, bastante interesante y precisamente por ese perfil que es muy eh, una persona muy estudiosa, es una persona que viene de la cultura del esfuerzo, este aspecto le lleva a tener una ideología bastante avanzada en la protección de los derechos fundamentales de la mujer. Ella es una conocida en este terreno, es una persona que es un ícono también en, esta, en este tema. Y el día de hoy vamos a conocer una sentencia bastante interesante. Esta sentencia, que tiene que ver con la protección de derechos de mujer, tiene una relación muy importante con lo que es una mujer que se encuentra en un hábito laboral ha proliferado últimamente, esto es algo que conocemos todos, es un hecho conocido socialmente, que en ocasiones algunas empresas, algunas instituciones, para el efecto de no generar algún vínculo laboral eh, que pudiera tener otro tipo de derechos la persona que es contratada, por, por ejemplo, el derecho eh, a tener seguridad social, entre otros panoramas de esta, de esta índole, disfrazan algunos contratos que son realmente laborales, una relación jerárquica subordinada, como si fuera una prestación de un derecho o de un contrato civil. Entonces, la envergadura en ese sentido es que la institución o la empresa o el patrón, el contratante, genera una falta de vínculo de ese tipo de contratos. Pero además esto se potencia con un grado muchísimo más grande o mucho más marcado cuando se trata de una mujer que tiene una connotación natural y una bendición de vida cuando está embarazada. Este panorama es bastante complejo, eh, esto lo hemos vivido como país, desgraciadamente, incluso sucede mucho en ámbitos de Latinoamérica, donde tiene que ver eh, que una mujer que es, eh, de alguna manera, va a ser contratada para el efecto de, de, de realizar alguna labor, disfrazan o de alguna manera los patrones hacen este tipo de desviación de contratos para que no genere, eh, sobre todo, lo más importante que puede tener una mujer que está embarazada, algún derecho social para tener seguridad o tener, desde luego, un, un apoyo eh, médico. Entonces, en este panorama, est estos aspectos, este tipo de sentencias transforman ese tipo de ámbito, protegen a las mujeres, potencian este propio derecho de ser protegidas, porque es evidente, una mujer que está embarazada requiere muchísimo más apoyo de un contrato laboral porque genera eh, aspectos de estabilidad económica, de sobre todo estabilidad médica, que pueda tener un apoyo médico al respecto, pero algunas empresas lo hacen de esta manera. Entonces, esta resolución, que también transforma el ámbito del sistema jurídico mexicano, va a ser muy interesante y para no dar mayor eh, avance de esta determinación, vamos a ver, eh, eh, un video temático del caso en concreto para que después la magistrada nos pueda explicar un poco más a fondo esta situación. Adelante, corre video. El primero de marzo de 2016, Elizabeth fue contratada por el Instituto Queretano de las Mujeres bajo la categoría de abogada, con una jornada laboral fija de lunes a viernes y un salario mensual de 16 mil pesos. Sin embargo, 10 meses después de su contratación, la despidieron por orden de la directora general de dicho instituto. Al respecto, Elizabeth demandó al instituto por despido injustificado y pidió su reinstalación. Por su parte, uh -huh. el instituto negó la relación laboral y afirmó que solo existía una relación de carácter civil, pues Elizabeth solo contaba con contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios, donde no se evidenciaba el elemento de subordinación, tipo de puesto, salario, horarios y no existía expediente laboral. Además, el Instituto afirmó que Elizabeth no fue despedida, sino que su contrato había terminado el 15 de diciembre de 2016 y ya no tenía vigencia. Ante esto, Elizabeth ofreció como pruebas tarjetas y listas de asistencia, documentos de control de acceso y salida a las instalaciones del Instituto. Sin embargo, el Instituto, para desvirtuar dicha afirmación, ofreció como pruebas el contrato original de prestación de servicios profesionales por honorarios y dos recibos expedidos por Elizabeth. Con estos antecedentes, la primera sala del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro dictó un laudo donde el Instituto Querétano de las Mujeres quedó absuelto. El tribunal estimó que el instituto había acreditado que el vínculo entre las partes era de carácter civil y no se evidenciaba una relación laboral. Al estar en Round contra one. de esta determinación, Elizabeth promovió un juicio de amparo directo en el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del XXII Circuito, quien consideró lo siguiente. Elizabeth, al momento de ser despedida, estaba embarazada lo que pone de manifiesto que el asunto debía juzgarse con perspectiva de género. Se evidenció que la sala del Tribunal de Conciliación no valoró correctamente las pruebas, ya que Elizabeth tenía una relación de subordinación con el Instituto. Ella era constante en el servicio que prestaba. Además, el trabajo lo realizó en el lugar y horarios que le fueron asignados y por ello recibió una remuneración económica. Además, no podía desempeñar otro empleo, cargo o comisión porque tenía que estar única y exclusivamente a disposición del Instituto. Finalmente, demostró que el Instituto le retenía el impuesto sobre la renta. Por lo anterior, el Tribunal Colegiado resolvió por unanimidad amparar a Elizabeth con los siguientes argumentos. Primero, dejar sin efectos la anterior resolución emitida por la primera sala del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro y reconocer que el Instituto Queretano de las Mujeres sí tenía una relación laboral y no civil con Elizabeth II. Como Elizabeth acreditó seguir trabajando después de la fecha del término de su contrato, el Tribunal Colegiado impuso a analizar la temporalidad de la contratación. Finalmente, Dada la relevancia del tema, la protección de una mujer en condición vulnerable y con estabilidad laboral reforzada, la magistrada Marisol Castañeda Pérez explicará las consideraciones de su resolución. Aquí la paradoja de este asunto que es bastante interesante es que lo que pareciera que es un instituto de protección a las mujeres generó este tipo de aparente irregularidad. Maestra Marisol, gracias. queremos escuchar, favor. gracias. Muchas gracias. Sí, lo platicábamos hace ratito ¿no? en, la, en, la, en la parte previa al programa, eh, que es muy curioso cómo este tipo de situaciones se dan en, el, en un lugar en el que pues, eh, está dedicado precisamente a la protección de los derechos de las mujeres. Yo quisiera empezar eh, diciendo algo muy importante. El tema de la protección de las mujeres no es un tema de moda, no es algo que de repente se nos ocurrió o que de repente alguien dijo, ay, pues este, hay que proteger a las mujeres. También he escuchado en muchísimos lugares que dicen, es que porque es una mujer, entonces siempre le tienes que dar la razón. No es así. La Corte ha sido muy puntual en darnos esos lineamientos para que todos tengamos claro una cuestión. El tema de perspectiva de género tiene que ver simplemente con el derecho a la igualdad si lo entendemos desde esa, desde esa óptica, desde esa perspectiva, nos vamos a dar cuenta que entonces simplemente tiene un origen que es el derecho establecido en el artículo 1 de la Constitución. ¿no? Es ese primer párrafo que dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos, reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales. Entonces aquí de lo que se trata es simplemente de hacer realidad el derecho a la igualdad. No, este, creo que también tenemos que reconocer que a partir de la Reforma Constitucional de 2011, que precisamente introduce los derechos humanos, tanto de la Constitución como de los tratados internacionales en un solo bloque, a partir de ahí creo que se, crea, o se o es un parteaguas en la impartición de justicia en este país, también creo que la Suprema Corte ha hecho un trabajo extraordinario al traer todos estos derechos y materializarlos en cada una de sus sentencias, que al final del día son las que a nosotros como juzgadores nos guían y pues nos obligan, ¿no?, cuando constituyen jurisprudencia. Entonces, eh, considero que la Corte ha hecho un trabajo importantísimo en este tema y nos ha marcado la pauta a todos de hasta dónde podemos eh, ahora sí que interpretar una norma, aplicar los derechos humanos, etcétera. Yo recuerdo eh, hace años, cuando yo empecé en la carrera judicial, obviamente antes de la reforma constitucional, que la verdad, eh, todo era como muy cuadrado, era simplemente lo que dice la ley y si el supuesto encuadra en la ley, pues ahí está, ¿no? Como si fuera prácticamente una fórmula matemática. Hoy sabemos que no es así, que tenemos que ver cada circunstancia de cada caso, y que incluso podemos traer los derechos humanos que están en, la, en los tratados internacionales, y aterrizarlos creando incluso hipótesis diferentes a las que establece la ley. ¿no? Ya no podemos quedarnos con esa visión cerrada de, bueno, lo que dice la ley y punto. No, no sé si te acuerdas también, este, eh, al final también tenemos códigos civiles en este país que fueron creados el siglo pasado y en esa medida pues tienen, eh, la verdad es que tienen todavía, conservan muchos conceptos que hoy por hoy sabemos que son violatorios de derechos humanos. ¿No? Hay un capítulo, o hay un cap... todos los códigos civiles de este país tienen un capítulo o un listado de causales de divorcio, un listado de razones cuando una mujer tuviera derecho no a recibir una pensión alimenticia después de un divorcio. Y, y de lo que me acuerdo ahorita, y, y lo tengo muy grabado, es esa parte que decía que solo la mujer honesta que permaneciera eh, libre de matrimonio podría seguir recibiendo una pensión, ¿no? Hoy sabemos que, bueno, honesta, honesta para quién, ¿no? ¿Quién puede definir el concepto de lo que es honestidad? Entonces, bueno, en este contexto es que eh, afortunadamente, insisto, creo que estamos viviendo momentos de cambio muy importantes en los que hemos evolucionado muchísimo y un ejemplo de eso, pues, es precisamente esta sentencia, ¿no? Eh, lo, lo decías tú, Iván, cuando, cuando empezabas a, a hacer la presentación de, este, de esta sentencia, que era muy común que en los centros de trabajo se, ahora sí que se disfrazaran la realidad de lo que está sucediendo, ¿para qué? Pues para que el patrón precisamente no tenga más obligaciones, no tenga obligaciones fiscales, no tenga obligaciones de seguridad social, en contra de los derechos humanos, por supuesto, de los trabajadores o de las trabajadoras. Entonces, bueno, es, es este, la verdad es que es increíble porque este asunto no es como la excepción. Como este asunto hay muchísimos en todo el país y hoy por hoy seguimos teniendo eh, personas que contratan a otras bajo, bajo determinadas condicionantes. Recuerdo que hace poco una, una persona que trabaja con nosotros en el tribunal nos contaba que antes de ingresar al tribunal había ido a pedir trabajo en su época de estudiante a una empresa. Había pasado ciertos controles porque hacían varios exámenes y la etapa final era una en la que le pedían un certificado de no gravidez, o sea, de que no estuviera embarazada. Ayer, a, si estaba embarazada, pues obviamente ya no la podían contratar, ¿no? A mí me lo pidieron en mi primer trabajo que yo tuve, me pidieron un certificado de no gravidez. A todas nos lo pidieron en algún momento y la verdad es que eso obviamente es violatorio de tus derechos humanos, claro. ¿no? Incluso esta persona nos platicaba que habían ido con ella, eh, habían hecho una cuestión más allá de solo pedirle el certificado, porque la habían pasado incluso a un laboratorio en donde le habían hecho una extracción de sangre para hacerle diferentes estudios, obviamente en contra de su voluntad este, y totalmente violando sus derechos humanos. Pero bueno, el caso que hoy, hoy este, tenemos el gusto de, de conversar y de compartir con ustedes pues es este, precisamente el de una mujer que llega a trabajar a, a un instituto de protección de mujeres, es una abogada que eh, pues ella eh, entra a trabajar, le hacen un contrato de prestación de servicios, que es el que la parte demandada exhibe en el momento de que contesta la demanda, y pues, si tú ves el contrato, decía así, prestación de servicios profesionales. Si tú te quedas con el título, dices, ah, bueno, pues es un contrato de prestación de servicios profesionales. Pero la verdad es que yo, desde el momento en que lo leí, dije, no, por supuesto que no, esto nada más tiene el nombre. Había como, de verdad, como unas 50 cláusulas de obligaciones para ella. O sea, tienes que estar eh, en un horario de tal a tal hora, eh, no puedes eh, salir del horario de trabajo sin, sin permiso, eh, no puedes prestar tus servicios para otra persona, tienes que estar exclusivamente aquí, tienes que hacer una bitácora diaria de las personas que atiendes, eh, dar seguimiento a las personas que llegan contigo, eh, tienes que tomar cursos de capacitación, en fin, era eh, un, un listado inmenso de obligaciones para ella. Eh, otra de las cuestiones era que había dos recibos, como se mencionó, había dos recibos expedidos por ella de prestación de servicios profesionales y entonces eh, simplemente si tú te quedas con estas dos pruebas, insisto, y con el título, sin analizar propiamente lo que es el contrato, pues tú dices, ah, claro, hay una prestación de servicios profesionales, lo que a mí de inmediato me llamó la atención porque no lo narró en la demanda, pero sí recuerdo que lo había dicho en una, en una de las audiencias, Decía, es que yo en ese momento estaba embarazada. En el tiempo en el que ocurrió el despido, yo estaba embarazada. Y exhibe una, un acta de nacimiento de su hijita que para ese tiempo ya había nacido. Pero si tú eh, comparabas o hacías un estudio del, del acta con el tiempo en el que había ocurrido, pues te dabas cuenta que efectivamente en ese tiempo estaba embarazada. Y decía ella... Eh, a mí me hacían firmar estos contratos, es cierto que yo los firmé, pero me hacían firmarlos y la verdad es que a mí no me quedaba de otra porque yo tenía que trabajar, yo necesitaba ese ingreso y pues yo no tenía forma de decirles que no lo firmaba porque de lo contrario, pues simplemente me tenía que retirar. ¿no? Eh, me llamó mucho la atención que en un principio, como que todas estas cuestiones, incluso el tribunal que inicialmente conoció el asunto, ni siquiera les prestó atención, ¿no? cuando ahora sabemos que el propio artículo 1 de la Constitución, en el último párrafo, que es lo que la Corte ha denominado las categorías sospechosas, pues nos dice, oye, pues si ves alguno de estos focos rojos, tienes que ver el asunto con otra perspectiva. En este caso, pues era muy claro, ¿no? cuando ella dice, oye, yo estaba embarazada y yo no me, ahora sí que no tenía otra opción más que firmarle los contratos, eso como que de entrada tenía que haber como llamado la atención, ¿no? Como ver esos, esos focos rojos y decir, oye, lo tengo que ver desde otra perspectiva. No se vio así, simplemente se dijo, hay un contrato, hay unos eh, recibos, y pues bueno, hay una, hay una contratación de, es un asunto civil y hay una contratación de prestación de servicios profesionales. Les digo, a mí me llamó mucho la atención, primero, esta parte y que se hubiera, literalmente, desdeñado o no, ni siquiera se tomó en cuenta. Y el otro punto es que, bueno, cuando llevan a, a, a declarar a los testigos que ella había ofrecido, pues ellas decían que eran señoras que habían acudido a este instituto pues a, a solicitar alguna ayuda, alguna protección, y les decían, bueno, es que yo la veía que incluso este, llegaba tal hora, salía tal hora, como que cumplía con un horario de trabajo. Ella también en una, en una confesional, y eso fue otro de los argumentos del tribunal, le preguntan, este, oye, verdad que tú firmaste esos contratos y ella dice sí, pero eh, porque me obligaban a firmarlos, etcétera. Claro que esta segunda parte de su explicación, que obviamente elimina la primera afirmación, no fue tomada en consideración. Simplemente el tribunal dijo, hay una confesión porque ella dijo sí, ¿no? Cuando todos sabemos que la siguiente explicación, pues, puede eliminar lo que en un principio pudiera considerarse como una confesión. El punto es que mmm, cuando ella eh, llega con nosotros al tribunal en una demanda de amparo, lo primero, insisto, que me llamó la atención es que teníamos que ver este asunto con otra perspectiva, aquí sí, con una perspectiva de género. Eh, me llamó la atención, insisto, el contenido de las cláusulas, que era de verdad un listado impresionante de obligaciones solamente para ella. Me llamó la atención la valoración de esa confesional, que en realidad no era ninguna confesional, eh, obviamente la valoración de las testimoniales y eh, también ahí había por ahí había una inspección que se había ofrecido en la que ella dijo bueno la ofrezco en relación con todos los trabajadores para que se vea que allí hay este un contrato un, un contrato laboral que exhiba todos los contratos de trabajo que existen en, en, en, la, en la institución y simplemente ahí en el momento del desahogo de la inspección dice dice el eh, el instituto dice, no, no no te lo puedo exhibir y no estoy obligado a lo imposible, porque pues, yo no te contraté, entonces yo no tengo tu contrato y no te lo puedo exhibir. Y ahí, bueno, eh, las personas expertas en derecho laboral sabrán que eh, cuando tienes una situación así, se ofrece una inspección en estos términos, pues obviamente eh, el patrón, tiene que la parte patronal tiene que exhibir los contratos, eh, al margen de que tengan o no el de la persona oferente de la prueba, Aquí lo importante es que se exhiban los contratos. Aquí no se había exhibido ninguno, simplemente con la intención pues, de no este, incurrir, digamos, como en alguna contradicción, lo que legalmente daría origen a una presunción y, sin embargo, tampoco fue analizada en esos términos por parte del tribunal. Y bueno, ahora sí que la cereza en el pastel del tema era que había recibos de pago, en el que esta parte patronal había estado reteniendo el impuesto sobre la renta. Entonces, bueno, si no eres su patrón, ¿quién hace la, re la retención del impuesto sobre la renta? Pues obviamente un patrón, ¿no? O sea, no había, no tendría por qué hacer la retención del impuesto si simplemente eh, era una contratación civil. No tenía ninguna razón de hacerlo y pues bueno, como que eso era todavía más significativo. Pero quiero contarles también que... Eh, analizando este asunto y otros tantos que habían llegado al tribunal, me di cuenta eh, que en la misma situación había por lo menos dos o tres mujeres más que habían promovido también amparos y que los teníamos en la ponencia. Me di cuenta que era la misma, el mismo sistema, contrataban a mujeres abogadas y las hacían firmar estos contratos de prestación de servicios. Incluso recuerdo que en otro de los asuntos, una de ellas exhibió eh, impresiones de mensajes de, de, de una aplicación y ahí, de verdad, tú podías notar cómo estaba muy clara la subordinación y, les, y le decían, ¿no? Tienes que estar a tal hora, tienes que... mañana tienes que hacer tales actividades, oye, te toca la capacitación el fin de semana. Era muy claro que había una subordinación y con todas hacían el mismo esquema simplemente las hacían firmar estos contratos civiles, civiles, porque les digo, en realidad cuando tú leías el contrato te dabas cuenta que era, la subordinación era muy clara y al final eh, simplemente cuando ya no querían o cuando ya pretendían despedirlas, se acababa el contrato y pues bueno, se acabó y ya y, y sabes qué, pues ya no hay trabajo para ti. Eh, lo paradójico del tema es, como, como lo decías Iván al principio, que bueno era, es un instituto que se dedica a la protección de los derechos de las mujeres, ¿no? y en ese sentido parecería o parece muy incongruente que eh, se estuvieran violando los derechos humanos de estas mujeres, en específico de esta en principio, porque como lo hemos puntualizado, pues era una una mujer embarazada que obviamente ya necesitaba, de, primero del trabajo, ¿no? de medios para subsistir, segundo de seguridad social, de prestación de servicios médicos y no solamente para ella, sino también para su bebé, que fue lo que en algún momento analizó ya hace algunos años la Suprema Corte cuando eh, emitió este criterio en el sentido de que pues, no era creíble que una mujer en estas circunstancias pues simplemente renunciar a su trabajo, ¿no? Cuando es, ahora sí que cuando más necesitas el trabajo. Entonces, bueno, siguiendo todas estas líneas, siguiendo la línea de la jurisprudencia que la Corte ha emitido en relación con el tema, es que logramos hacer este primer asunto en el que, pues, se otorgó la protección de la justicia de la unión a esta, a esta persona. Eh, se dijo tajantemente que era muy claro que no se trataba de un contrato civil, sino verdaderamente de un contrato laboral, que existía una relación laboral y que, bueno, tendrían que asumir ¿no? las consecuencias de una relación de, este, de esta naturaleza, porque, pues sí, al final del día lo que, lo que se puede percibir es que se trata de no tener obligaciones y de restringir los derechos de estas mujeres. Entonces, bueno, eh, creo que este tipo de sentencias... Tienen que constituir un precedente, no nada más en el tribunal que emite una resolución así, sino también para los demás, ¿no? Que tienen asuntos similares. Insisto, la Corte creo que ha hecho un trabajo muy importante en relación con esos temas. Nos ha establecido lineamientos muy importantes y muy puntuales sobre los temas. Y que nos ha permitido entonces a nosotros también como una libertad de, digamos, de configurar todos, todos estos temas, aterrizarlos y lograr la protección de todas las personas. Muchas gracias. Es, está muy interesante, eh, Marisol, el, el, el caso. Y, y dijiste algo muy, muy trascendental. La Suprema Corte ha definido eh, en diferentes eh, jurisprudencias, tesis, lo relativo a potenciar los derechos de personas vulnerables. En este caso en particular, bueno, habría primeramente una, un, un aparente desvínculo del, del instituto contratante para que no hubiera una relación eh, laboral, que sí la había de facto. Y, por otro lado, habría algo, como dices, falta de congruencia bajo reglas de lógica incluso, de cómo es posible que una mujer que requiere un apoyo médico, un servicio médico, va a renunciar. Claro. Este, este panorama, nos gustaría mucho que, que, que hablaras, o me gustaría mucho que hablaras, sobre un, un, un tema que tocaste en tu sentencia que me gustó mucho. Hablamos, hablamos ya de una relación laboral. Allí, en esa relación laboral, hay una mujer que está embarazada. Esto genera una estabilidad laboral reforzada. Ese panorama es una figura que vislumbró la Suprema Corte, pero que pocos conocen. ¿Pudieras darnos un poco de mayor información al respecto? Sí, por supuesto. Era un poco de lo que ya les hablaba. Eh, ¿por qué? Porque en esta situación no nada más están en juego los derechos de esta mujer, sino también ya de esa persona ¿no? que está por nacer. Eh, ya vienen inmiscuidos estos derechos y entonces... Ya la, la situación ya está colocada en una situación vulnerable, insisto, esto que la Corte ha llamado a las categorías sospechosas que están en el último párrafo del artículo 1 de la Constitución, que nos dice, oye, cuando tengas este tipo de situaciones, pues se te tienen que encender los, los foquitos, ¿no? Tienes que voltearlo a ver con otra, con otra perspectiva y tienes que eh, hacer lo necesario para hacer la protección extensiva, no nada más a esta persona, en este caso también ya a un bebé, que bueno cuando llegó a nosotros el asunto pues finalmente ya estaba nacido no ya tenía este, derechos obviamente reconocidos y eh, la corte nos ha enseñado eso que tenemos que ser eh, proteccionistas de estos grupos vulnerables entre los que se encuentran obviamente los menores de edad por una cuestión muy natural no los menores de edad necesitan de la protección de, de todas y todos porque ellos mismos no pueden en este momento eh, hacer valer por sí mismos sus derechos, ¿no? entonces tenemos que esperar a que adquieran la mayoría de edad para que ellos mismos puedan hacer valer sus derechos, mientras no sea así, a nosotros como sociedad, como los papás, los, en, fin, en cualquier estado en el que te encuentras tienes que eh, velar por los derechos de, de estos menores. Es una obligación que también nosotros tenemos como personas juzgadoras, eh, en ningún caso es permisible decir que podemos hacer a un lado esta circunstancia, al contrario, estamos absolutamente obligados, incluso en un sentido muy amplio, eh, hasta hablando incluso de, de recabar pruebas, de analizar en conjunto toda la legislación eh, local y toda la legislación internacional, en fin, tenemos la verdad nosotras como personas juzgadoras un gran compromiso en relación con ellos. Este último tema que tocaste que, que es eh, novedoso en el sentido de, de, del derecho... De, de cómo lo aplica un juzgador o cómo, cómo tiene que llevar a cabo su función como juzgador. Vamos a hablar de un ámbito generalizado, de un ámbito que, que es la, la regla general. El juzgador es como si fuera un árbitro en un partido de fútbol que solamente va a apreciar el, el, el partido y solamente va a hacer que se cumplan las, las, las reglas, reglas del juego, pero de alguna manera no va, no va a agarrar el balón ni a jugar. Pero cuando tenemos un panorama, eh, lo dijiste muy bien, de categorías sospechosas, de grupos vulnerables, la situación cambia. Por ejemplo, lo voy a traer un poco en el ámbito penal para aterrizarlo un poco en el laboral. Cuando hablamos de un sistema acusatorio, el juzgador no tiene ningún tipo de facultades para poder investigar se llama en materia penal eh, las diligencias o las pruebas para mejor proveer algo no queda claro e investigo como juzgador. Eso está prohibido porque somos pasivos en la recepción de pruebas. Y cuando hablamos de este panorama, entonces la situación de un grupo vulnerable, que es prácticamente traducirlo en una protección del Estado mexicano a la persona en particular que está en un grupo vulnerable, categoría sospechosa, que bueno, que entran extranjeros, que entran... Eh, mujeres violentadas, eh, que, que entran eh, personas que han sido también discriminadas, entre muchos panoramas más. Entonces, el punto es, cuando llega una situación de esta naturaleza, la investigación del juzgador, para po poder tener eh, claro el panorama, pero sobre todo para cumplir con su obligación de proteger al grupo vulnerable como Estado mexicano, pareciera que es la excepción, pareciera que el juzgador sí puede inmiscuirse en la, en la fase o en la, o en la función investigadora o en la función de recabación de pruebas de manera oficiosa. Entonces, en el ámbito laboral es una situación muy parecida, sin embargo, pareciera que ante este panorama, que es un grupo vulnerable, podría haber alguna excepción. ¿Nos podrías decir un poco de eso? Claro, eh, fíjate, y también aquí es, eh, lo curioso es que en materia laboral… Eh, las personas trabajadoras siempre tienen como esta protección más amplia, ¿no? Históricamente incluso la ley federal del trabajo ha establecido unas cargas probatorias distintas a las que vemos en materia penal o en materia civil, precisamente porque se considera una clase vulnerable a la clase trabajadora frente a la patronal, ¿no? Entonces por eso las cargas probatorias son distintas. Entonces ya desde ahí se supone que nosotros como personas juzgadoras tenemos ya una obligación de ver las cosas desde otra perspectiva. Pero bueno, si a esto le agregas el tema, insisto, de que se trata de una mujer, de que se trata de una mujer embarazada, entonces ya la colocas en esta categoría sospechosa, en esta situación vulnerable, que te obliga aún más, y, eh, hablemos, no sé, se me ocurre decir, de una eh, protección reforzada hacia, hacia esta situación, ¿no? que al final creo que eso fue lo que eh, sirvió como, como pauta en este asunto para empezar a ver la, la, la cuestión desde este tema y que sirvió como precedente afortunadamente para los demás asuntos que tuvimos, porque entonces ya teníamos muy claro para ese punto que eh, la, la, la relación de, eh, que se estaba ir eh, disfrazando era como una cuestión sistemática que se estaba realizando desde ahí, ¿no? desde la propia parte patronal. Entonces eso afortunadamente nos dio la pauta para eh, otorgar la protección también a las otras personas que eh, al final de día tampoco es que nos salimos de, de, del, de la, del espacio de la obligación que tenemos o de la restricción que pudiéramos tener como personas juzgadoras, porque insisto, en materia laboral, para la parte trabajadora, pues siempre tenemos esta posibilidad, o más bien la obligación, ¿no? de suplir la queja en todos los sentidos. Entonces, eh, yo, yo hablaba de la, de, del tema probatorio también, incluso pensando un poco más allá de, de la materia laboral, porque, afortunadamente, ya no es así como, como lo decías, Iván, hace rato, que nosotros como personas juzgadoras teníamos así como que eh, no podíamos movernos de este espacio. No sé si te acuerdas que existía una frase muy común que decía lo que no existe en el expediente no existe en el mundo. Y entonces eh, creo que en ese sentido hubieron muchas violaciones de derechos humanos, la verdad histórica o la verdad de facto no coincidía con la verdad que se plasmaba en una sentencia, que es la verdad legal. ¿no? Entonces, ahí había una distinción a veces muy importante y las personas que al final del día son a las que están dirigidas estas sentencias, la sociedad en general, eh, las personas que no se dedican a esto y que no tienen eh, por qué saber cuáles son las particularidades del derecho… Pero al final del día son a las personas las que resienten ¿no? estas sentencias, las que, las que cargan con el sentido, con el peso de una resolución. Y en ese sentido tú podrías encontrar millones de ejemplos de personas que decían, oye, ¿cómo es posible que hayan resuelto tal cosa?, cuando la verdad es otra ¿no? y todo el mundo sabe que la verdad es otra y, y al final se resuelve algo que nada que ver. Y entonces, bueno, ahí ya nos, ya nos metíamos en el tema de, bueno, ¿pero qué se probó? ¿Y si no se probó? ¿Y si no está en el expediente? ¿No existe en el mundo? En fin, creo que la labor de nosotros como juzgadores ha cambiado y qué bueno, eh, creo que nuestro trabajo ya no es nada más sentarnos como espectadores a ver qué sucede, eh, hay materias en las que sí hay reglas muy específicas, como la materia penal, pero tenemos otras en las que sí tenemos esta, eh, ya esta apertura, en la materia civil, la materia mercantil, la, eh, la materia laboral, en la que bueno tenemos ya esta no solamente posibilidad, sino obligación ¿no? de ver eh, la, la, la situación en un espectro mucho más amplio Incluso participar en la recabación de las pruebas, en el desahogo de las pruebas, en algunas ocasiones. Y eso personalmente me parece fantástico porque, insisto, cuántas ocasiones no nos quedamos simplemente con lo que estaba ahí. Eh, a lo mejor hasta sabiendo ¿no? que tal vez en el fondo había otra cuestión. O te quedabas en el desahogo de la prueba en materia familiar, se me ocurre. ¿no? Eh, y decías, oye, pero ¿por qué no le preguntan tal cosa? ¿No? Yo quisiera que le preguntaran tal cosa y tú como juez te quedabas simplemente ahí ahora sabes que puedes hacerlo. Y pues creo que eso es un gran avance, porque al final del día, el trabajo de nosotros pues es ese, proteger los derechos humanos de las personas. Finalmente, en cuanto a, a, a mi marisol, solamente, bueno, el, el último informe de la, de la OMS fue que en México, al menos 2019-2020, habría un incremento de bebés fallecidos eh, por falta de atención eh, Médica, estamos hablando de, según lo, la estadística, más de 17.500 eh, bebés. Entonces, eh, a mí, desde luego, como eh, ciudadano, me impacta que estas cuestiones se estén proliferando, me refiero en el sentido de generar ese tipo de, de contratos. Entonces, al menos en Querétaro, que es tu jurisdicción territorial, ¿Has visto más casos de estos? Nos manejaste al menos tres, pero aparentemente esto puede ser sistemático. ¿Esto puede ser cierto? Sí, por supuesto. Yo pienso que desafortunadamente, además como lo comenté al, al principio, eh, no solamente se dan estas situaciones, sino que se sigue dando esta situación de te contrato, pero eh, si me firmas un documento en blanco, ¿no? Porque después el día que yo quiera ahí le anoto que renunciaste. Eh, te contrato siempre que me traigas un certificado de que no estás embarazada. Y aunque parezca algo ilógico, aunque parezca algo eh, irreal o que ya no existe, eh, créanme, existe. Y, y seguramente muchas de las mujeres que nos están viendo... Eh, Sabrán o, o me darán la razón en ese sentido de que todavía se pide, se pide una, una, una situación de estas, pues en amplia eh, violación a los derechos humanos de las mujeres. Este disfrazar los contratos creo que es algo desafortunadamente de lo más común y que insisto, bueno, pues tiene que ver con, con, el, con la resistencia, ¿no? de, de la parte patronal, pues otorgar los derechos que corresponden a las trabajadoras. Muy bien, Marisol. Pues, no sé si en el auditorio presente tengan alguna pregunta para la magistrada, aprovechando que está aquí en este foro. Gracias, doctora. Después de escuchar su brillante exposición y el análisis tan exhaustivo que hizo en el caso concreto, mi pregunta viene en el sentido no estrictamente laboral, pero sí muy similar. En el tema de las responsabilidades administrativas, cuando estas personas no están contratadas, a través de estos contratos temporales, laborales, sino pertenecen propiamente a la administración pública y el camino de acción por parte de la administración pública es empezar, no quisiera yo llamarlo un hostigamiento laboral, pero sí a través de la vía de las responsabilidades administrativas. ¿Considera usted que también esta sea una herramienta de violaciones sistemáticas a derechos laborales? Gracias por la pregunta. Sí, por supuesto que sí. Es, es también otra forma de, de, de violar y de no respetar los derechos eh, laborales que realmente eh, existen dentro de este tipo de, de relaciones. Es una forma ¿no? de, de decirle, bueno… Eh, si no te vas, vas a tener una consecuencia incluso administrativa que puede derivar en alguna sanción importante hacia tu persona, hacia la labor que, traba, hacia la labor que realizas, incluso impedirte en algún momento ¿no? eh, prestar tus servicios en algún otro lugar, etcétera. Sí, por supuesto que creo que son eh, herramientas que se utilizan o que se mal utilizan en, en violación de los derechos humanos de las personas trabajadoras. Parece, eh, parece increíble que a, a pesar del tiempo que estamos viviendo, insisto, de una reforma constitucional muy importante que ya ni siquiera es tan reciente, pues estamos hablando ya de hace 11 años, más de 11 años, parece increíble entonces que se, se sigan dando este tipo de situaciones, que se utilicen ciertos mecanismos para evadir las responsabilidades, que la parte patronal esté pensando en... ¿cómo le haré para no eh, tener estas obligaciones, para no darle los derechos que les corresponden? ¿Cuántas veces también hemos visto, eso, eso también es de lo más común, Iván, que inscriben a las personas en el Instituto Mexicano de Seguro Social y dicen que tienen un sueldo mucho menor al real? pues para generar una cuota mucho menor a la que se tiene que pagar. Con la consecuencia entonces de que cuando las personas llegan al, al momento en el que tienen derecho a una pensión de cualquier naturaleza, pues obviamente se las calcula sobre un salario que no es el que les corresponde, ¿no? siempre entonces en perjuicio de la clase trabajadora. Muy bien. Tienen alguna pregunta más eh, en el auditorio? Muchas gracias, doctora. Primero felicitarle por su disertación y por la sentencia justa que emitió en este caso. Eh, creo que usted está siendo muy clara en sus eh, argumentos y particularmente eh, me causa preocupación en la, en lo que refiere de esa violación que muchos, incluso me queda claro que los abogados que esgrimieron la circunstancia de que una relación de trabajo era una cuestión de naturaleza civil. Esto también sucede en el ámbito familiar, ¿cree usted que debiera en un momento dado hacerse una reforma para prohibir ese tipo de contrataciones para que la de las personas trabajadoras tuvieran aún más una mayor protección? Porque el hecho de que se den ese tipo de contrataciones de naturaleza civil, deja de lado muchos derechos y los excluye de esa protección que afortunadamente en el caso que usted plantea se pudo lograr. Pero si no tuviéramos sentencias justas como estas, ¿cuántos y cuántos casos van a quedar en violación a sus derechos de estas personas? Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por la pregunta. Eh, más que una eh, reforma, considero que lo importante sería como establecer un tipo de… de Sí, de obligación, sobre todo para estos institutos, porque también hay un tema muy importante que ellos decían que, en realidad ellos eh, con, hacían estas contrataciones con recursos que venían del erario federal. Decían, no, es que nosotros ni siquiera tenemos recursos, ¿no? Y entonces ahí quedaba como la, como al, la disyuntiva, ¿no? De decir, bueno, y es que si no hay ese espacio para que haya una rein, reinstalación, ¿cómo le van a hacer, no? Pero entonces yo lo que pensaba, entonces están haciendo mal uso también de esos recursos, ¿no? Si los recursos te los dan para que hagas este tipo de contrataciones, sí, temporales, civiles, como sea, muy bien, bueno, pues ejércelos de esa forma, ¿no? Aquí los estaban ejerciendo, a mi modo de ver, o por lo menos lo que estaba ahí, de manera incorrecta, porque estaban haciendo una verdadera relación laboral, cuando, Bueno, si el recurso estaba, estaba eh, destinado de otra forma, pues incluso entonces ahí creo que hasta habría un tipo de responsabilidad distinta. ¿no? Eh, creo también que al final del día todos estos temas eh, de discriminación, porque todo eso redunda en un tema de discriminación, en este caso hacia, hacia estas mujeres, al final es un tema eh, desafortunadamente histórico, con el que todas y todos hemos crecido. Yo lo he dicho en otros foros, desafortunadamente nosotros tenemos en el ADN incrustado el sistema patriarcal. La propia Corte lo ha dicho así expresamente en sus sentencias. Esto, hay, eh, recuerdo un asunto muy bonito sobre un divorcio en el que eh, se habían pactado cláusulas que también son bien comunes. Eh, la señora se queda en la casa mientras permanezca soltera, no reciba visitas masculinas, etc. Y al final ese asunto llega a la corte y ahí se analiza el, el convenio de, de, de divorcio y se dice, oye, eh, ¿cómo es posible que lo haya firmado el señor? Pues sí, porque era una forma de seguir ejerciendo su poder incluso económico en relación con esa persona, invadiendo incluso su libre desarrollo de la personalidad. ¿Ella por qué lo firmó? Pues porque también nosotras tenemos en el ADN el sistema patriarcal incrustado y el juez por qué lo aceptó, por qué lo... Por qué ¿Por qué lo validó? ¿Por qué lo elevó a la categoría de cosa juzgada? Pues por la misma razón, ¿no? Entonces, creo que también es un tema de, de reeducarnos como sociedad, es una obligación, creo, que, para nosotros que, que, este, que estamos viviendo esta época de transición, también lograr que desde nuestra casa, nuestros hijos, nuestras hijas, crezcan con otra visión, con otra eh, perspectiva de género, de la igualdad, y bueno, este, esperemos que sea un anhelo que se cumpla en no mucho tiempo, que las segundas, las terceras generaciones que vienen atrás de nosotros, pues ya vengan con otra ideología. Muy interesante el asunto, maestra Maizol, sentencias que cambian, sentencias que hacen historia, sentencias que van transformando el sistema jurídico mexicano, y esta no es la excepción. Entonces, no me queda más que decirte, maestra Maizol, gracias por emitir una sentencia justa. Gracias. Que buen día. Muchas gracias.